En este video te voy a hablar sobre finanzas y hábitos y cómo estos hábitos influyen en tus decisiones y cómo tenés planteado tus finanzas y tu economía. Para poder hacer esto vamos a definir primero qué son los hábitos. Son aquellos pensamientos y acciones que ponemos en práctica. Unos son todos los días, otros no. La particularidad que tiene el hábito es que cuando lo estamos poniendo en práctica ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos los va adquiriendo los hábitos, los va construyendo. Aquellos que manejan, por ejemplo, un auto, ni siquiera se tienen que poner a pensar qué movimiento su cuerpo tiene que hacer para poder manejar el auto. Si es un auto de caja manual y te compraste hace poco o ahora un auto de caja automática, vas a tener que construir nuevos hábitos de manejo. Y esta característica de la construcción del nuevo hábito de manejo hace que al comienzo ciertas acciones, ciertas formas de pensar, ciertos mecanismos de pensamiento te cuesten un poco más ponerlos en práctica hasta que de tanto repetirlo se vuelve a construir un hábito. ¿Sí? ¿Cuántas maneras vos de procesar la información tenés o incluso de buscar información? ¿Cuántas maneras de decidir sobre esa información que buscaste? Incluso, ¿de qué manera pones en práctica tus decisiones? Entonces, fíjate vos como algo que posiblemente hasta ahora ni siquiera lo tenías en cuenta. ¿Qué tan importante es al momento de vos plantearte tu futuro financiero y tu futuro económico? Espero entonces este video te haya servido y te lleve a una nueva reflexión. A ponerte a pensar sobre tus hábitos construidos en función de tus finanzas y de tu economía.